Evaluación diagnóstica para el análisis de programas de manejo integral de residuos sólidos urbanos en dos universidades mexicanas. México genera diariamente 102.895 toneladas de residuos, de las cuales se recolecta 83.93% y se recicla únicamente 9.63%. Se desaprovechan aquellos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuirá la demanda y la explotación de nuevos recursos. En países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca, se observa que la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios corresponde a menos de 5%. Las instituciones de educación superior, IES, cuentan con estructuras que las asemejan a microciudades, comercios, servicios de cafeterías, librerías, oficinas, servicios de imprenta y fotocopiado, entre otros. El compromiso de las IES deba reflejarse en una gestión permanente fomenten la participación y crítica de la comunidad, lo que implicaría procesos de organización, negociación y buena disposición con un enfoque integral y multidisciplinario. Son escasas las IES, que logran tener programas ambientales lo suficientemente desarrollados sobre el manejo integral de RCU que A. dinámicas de planeación, desarrollo, aplicación y evaluación continua B. Involucren a los grandes sectores de su comunidad C. Cumplan con objetivos ambientales, resultados claros y vinculados con el área pedagógica Desde hace varios años y de manera progresiva, se han ido desarrollando estrategias ambientales en distintas universidades. La Guamas Capozalco, desde octubre de 2003, puso en marcha el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, denominado Separación por un Mejor Ambiente. En la UNAM se diseñó entre 2002 y 2003 un proyecto para la CARE y cuantificación de los residuos sólidos en Ciudad Universitaria. Específicamente en Iztacala se encuentra en vigor el Programa de Manejo Integral de Residuos que inició en agosto de 2014. La evaluación es parte fundamental de una institución ya que brinda información relevante y da pautas para mejorar los procesos. Si bien existen estudios de programas de manejo de RCU, en instituciones universitarias no se encontraron instrumentos que permitan evaluarlos desde una visión integral. Debido a estas ausencias, se diseñó una cartilla de evaluación que consideran 10 rubros, generación, planeación, organización, infraestructura, tipología, instrumentación y seguimiento, educación y capacitación, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Este artículo describe la aplicación del instrumento de cartilla a y extrainstitucional, realizada por pares de los responsables de los programas de la institución A, Guamas Capozalco, e Institución B, UNAM Instagram, donde se daban a conocer los lugares estratégicos de acopio, la clasificación de los contenedores, información escrita en el programa web y la experiencia demostrada en el manejo de la información. Al término, se asentó la evaluación numérica de la cartilla, en la que ambas partes estuvieran de acuerdo con los valores asignados. La institución A logró un puntaje alto de 8, obtuvo un punto en generación plan organización, infraestructura, tipología, instrumentación y seguimiento, educación y capacitación, evaluación, lo que admite firmar un trabajo continuo y sistemático que permite interpretar el desempeño de su comunidad. Para la institución B se otorgó medio punto en planeación, organización, infraestructura, tipología, que en conjunto sumaron dos. No se ha logrado atender de manera óptima estos rubros, ya que el programa se encuentra en proceso de gestación y diseño. El diseño y aplicación de la cartilla implementada en este estudio incorpora aspectos socioeducativos y de participación comunitaria, ausentes normalmente en los reportes técnicos sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos. El procedimiento de evaluación cooperativa es un aporte original, ya que permite hacer un alto y reconocer lo que se puede mejorar. Considerar la evaluación institucional, que incluye y desarrolla aspectos como la acreditación de programas de RCU en IES, sería un gran avance en la educación ambiental. Este tipo de ejercicios de evaluación permite un trabajo en conjunto entre lo que favorece el conocimiento y el reconocimiento de experiencias, acciones y procesos en la toma de decisiones, en la aplicación, en el desarrollo y en la infraestructura de programas ambientales.